Y nos ponemos a transmitir. Me, ahí está Ahí está transmitiendo Muy bien Ya estamos transmitiendo Ya estamos en vivo A ver La idea sería entonces ahora Sí, ahí estamos en vivo Que yo pueda Copiar esto, que pueda copiar la, la página para que la podamos ver directamente en nuestros. Muy bien. Ya la copio y, y ahí arrancamos, ¿sí? Bien Esto es Celebremos Acá ¿Cómo hago para Para salir de la, la pantalla completa? Se me puso la pantalla completa en, en Facebook Y no puedo salir Ay, ¿cómo? Ahí estoy Ahora sí Muy bien. Listo. Bien. ¿Cómo hacemos? Admito a todos los que están... Queriendo entrar, Cristina Córdoba, Luisa, Carla Díaz, ¿sí? Ahí admitimos. Me voy a... Muy bien, bienvenidos a los que se están sumando. Ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook, ¿sí? Ya lo estamos haciendo. Así que eh, vamos a, directamente a lo, a lo nuestro. Yo quisiera mandarles el... ajá Ahí me están diciendo de que algunos no pueden entrar eh, Ya les voy a mandar de nuevo, Espérenme un segundito La reunión de Zoom, comparto la pantalla Ya estamos saliendo en vivo, así que todos los que estamos aquí, estamos en vivo ¿sí? Bienvenida Luisa, bienvenida Carla, bienvenida Cristina eh, Comparto de nuevo la, la invitación para los... Para los que están allí, copio el enlace de invitación. Se lo comparto a la gente de... Ahí está. Y si puedo, les envío ahora el link para que lo puedan compartir en Facebook. ¿sí? Ah, ahora sí. Y ahí le mando el link de Facebook copiar bien vamos aquí a esto muy bien pero muy bien bueno ahí arrancamos bienvenidos Disculpen esta desprolijidad, no es una, una desprolijidad querida, sino que lamentablemente eh, todavía eh, no, no logro eh, tener velocidad en, la, eh, en las este, eh, maneras de, de, de compartir todo. ¿sí? Estar en Zoom y a su vez compartir la pantalla esta de Zoom para que en Facebook Live nos puedan ver. Si alguno está en Facebook Live, este, avísenos. Eh, así podemos eh, eh, ya dar por sentado de que estamos transmitiendo Lo mismo yo aquí me voy a meter en mi teléfono Porque con la computadora no quiero sobrecargarla Para que podamos este, trabajar de esta manera Ahí está, me dice que celebremos la recuperación Está transmitiendo en vivo y, sí Y ahí están escuchando, ahí bajé el volumen Ahí están escuchando ustedes la transmisión en vivo este, Hola Vero, hola María Laura que ya está este, que bueno que están viéndolo también desde allí Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Lo que les voy a pedir es eh, dos cositas Primero, que el que quiera participar De los que estamos aquí en la clase en vivo En, en Zoom Que este, habilite su micrófono Y que pregunte sin ningún problema sí. Eh, y los que... A Eugenia y se está acoplando por... Sí, eh, recién estaba por aquí eh, y los que este, eh, están este, en sus casas tengan su material, tengan su Biblia a mano, tengan el material eh, de la, del estudio Porque hoy vamos a eh, comenzar la semana número 5 y vamos a comenzar el capítulo número 2 de Santiago ¿sí? eh, Todo esto que estamos, que estamos haciendo eh, es algo para mí emocionante pero a, a, a su vez también estresante Porque no sé si va a salir del todo bien eh, y, y por eso les voy a pedir que me acompañen en una oración, porque eh, me gustan las cosas nuevas, me gustan los desafíos, pero también quisiera de que lo podamos aprovechar. Si ¿Sí? me acompañen en una oración y nos ponemos en las manos de Dios, que es el que mejor nos eh, entiende. Oramos, gracias Dios por esta noche, gracias por los que se están conectando a través de Zoom, gracias por los que están mirando allí también a través de Facebook, Gracias, Señor, por la tecnología, gracias por las herramientas que tenemos, por las computadoras, por los celulares, por las tablets, por el Internet. Yeah. Gracias, Señor, porque eso nos permite estar juntos, nos permite estar más cerca, nos permite tener una interacción entre nuestros hermanos, entre nuestras hermanas, y te agradecemos por ello. Ahora te pedimos que nos ayudes, que esta clase que podamos compartir, que lo que vamos a compartir de tu palabra, sea de bendición, sea de edificación, para nosotros. Gracias por este libro que estamos compartiendo, que estamos estudiando, que estamos leyendo. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. amén. Qué lindo. Que ¿Saben qué? Cuando los estoy viendo aquí, los que tienen las camaritas prendidas, digo, no estoy hablando al aire, porque <coughs> me pasa que cuando estoy en el... Eh, dando la clase y solamente veo la camarita, si bien es cierto de que este, están eh, comunicándose a través de, del chat, ¿sí? por ejemplo acá veo, eh, Eugenia dice que no se escucha bien, eh, Alejandra, buenas noches, Alejandra Vélez, Norma, qué bueno que lo pueden estar viendo. Yo veo los, los mensajitos y, y me siento un poquito más acompañado, pero ahora que puedo ver sus caras es otra cosa, estoy hablando con personas en vivo y en directo, ¿sí? eh, y eso es muy bueno. ¿Se está escuchando bien? ¿Lo están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y voy a comenzar a, a compartir la pantalla. Eh, hola, Ketty, mirá, ahí la estoy viendo, habilitó la, la cámara. ¡Qué bueno! ¡La Bubi! ¡Hola, Bubi! ¡Qué lindo verte! ¿Eh? Desde allá, desde Buenos Aires. ¡Qué bueno! ¿Eh? Y la tenemos aquí a... a eh, Acá tan cerquita, ¿no? Está acá al lado nuestro, qué bueno. Bueno, voy a compartir la pantalla, y este también va a ser un desafío, voy a intentar compartir este, la pantalla del de ¿sí? voy a compartir esa pantalla. ¿Mm? Eh, y vamos a leer los eh, versículos, los primeros versículos de este eh, capítulo 2, Ahora sí dice que está escuchando bien este, eh, Eugenia. ¡Qué bueno! Norma Edith, muy bien. Gracias, gracias porque estás ahí, Norma. Bueno, leemos los versículos, ¿sí? Eh, yo voy a intentar que me desaparezca esto. Ah, lo vamos a achicar acá. A ver. Achico. Muy bien. Ahí vamos. Dice así, Santiago 2.1... ¿Mm?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 Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren qué hermoso lo que estamos este, compartiendo aquí. Hay alguien que tiene su micrófono que está haciendo... Por ahí que está haciendo un ruidito, ¿sí? Ahí le vamos a pedir que lo... Ahí está. Ya está. Ahí le vamos a admitir de nuevo a Danae. Bien. ¿Saben que eh, Ahí estaba compartiendo esta pantalla, y ahora lo voy a volver a compartir. Eh, es tremenda esta, esta eh, palabra, y el último versículo, el versículo 13 del capítulo 2, es el versículo que lo vamos a tener como para memorizar, ¿sí? el versículo este, 13. El versículo 13, que se los repito, se los leo aquí, dice, Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere... Misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿sí? una Solamente una acotación para que podamos tener un poquito eh, un contexto de la misericordia. Es una palabra eh, compuesta que tiene que ver justamente con miseria y con cor o cordio, que es el corazón o los sentimientos. O sea... Eh, para que lo podamos entender, Dios mira la miseria de nuestro corazón, Dios mira nuestra, nuestra propia este, necesidad de nuestro, eh, nuestro corazón necesitado y como tiene tanta compasión, supera su, su juicio, supera el, el juicio, el amor de Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice. Qué tremendo que es este pasaje. Hay una, una anécdota que cuentan este, sobre Napoleón Bonaparte, eh, que era muy exigente con su ejército. Dice que eh, Napoleón, en una oportunidad, eh, estando con sus tropas antes de una batalla, habían, eh, habían atrapado a un soldado que había desertado, que había salido fuera del ejército. Y lo, habían, lo tenían atrapado y estaban esperando la orden de Napoleón, para ver qué hacían con este muchacho. Este muchacho iba a tener la pena de muerte, porque este, aquel que desertaba este, tenía la pena de muerte, aquel que no quería seguir peleando, era un, un mal ejemplo para todos aquellos que sí estaban peleando. Entonces, Napoleón estaba a punto de, de dar esa orden, y se acercó a la mamá de este muchacho. Y la mamá le suplicó a Napoleón, y le contó todo lo bueno que era su hijo, y este Napoleón le dice, sí, mire, yo entiendo que usted ame mucho a su hijo, entiendo que usted sea una, una buena madre y entiendo de que él ha hecho cosas muy buenas con usted, pero hay que cumplir la ley. Y entonces la madre, sollozando, se arrodilló, se postró ante Napoleón, le tomó la mano y llorando le dijo, lo único que le pido es misericordia. Y le dice, pero no puedo tener misericordia porque la justicia está ya decretando de que tiene que morir. Y entonces la madre le dice, pero entonces no hay misericordia, porque la misericordia vence el juicio. Y fue tremendo, salvó su vida, estuvo toda su vida preso este muchacho, y la madre salvó la vida de su hijo, apelando a este principio, la misericordia vence el al juicio. La misericordia del Señor vence al juicio. Vamos al, al primer versículo que tenemos allí. Ahora voy a volver a compartir la, la pantalla. El primer versículo, sigo compartiendo Ishworth. este No tengo tanta velocidad con esto. Muy bien. Dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Eh? Y la palabra, este, eh, glorioso Señor Jesucristo, a ver, déjenme que aquí quiero ir a, a ver, no puedo compartir bien. Eh, quiero ir a la, a la versión Reina Valera. A ver. Un segundito, dejo de compartir y ya voy a la Reina Valera que este, hay, eh, porque no me permite, eh, eso. voy a esto, a la Reina Valera más, y voy al comentario. Bueno, vamos a esto, eh, y ahora voy a volver a compartir, disculpen esta tardanza, nada más que aquí no me, no me permite ver todo entero todo entero el, el, el programa. Ahí está. Bueno, capítulo 2. Y aquí vamos. Eh, ¿Se acuerdan la palabra, hermanos, que era la palabra eh, Adelfos? ¿sí? Dice, este, hermanos míos, y habla sobre el glorioso Señor Jesucristo. ¿sí? El Señor de la gloria. Ahí tenemos un versículo en 1 Corintios 2.8, Hola Rodi, dice que también estás por aquí. Silvina y Adrián están presentes, qué bueno. ¿Eh? Vamos a buscar el primero de Corintios 2.8. Yo voy a ocupar aquí mi celular para que pueda eh, tener acá un poquito más de velocidad, ¿sí? Y pueda tener el. Eh, porque no me está permitiendo mover mucho la pantalla. Se ve que estoy saturando la, la, la posibilidad de mi computadora, ¿sí? Eh, aquí voy. Un segundito. Segunda de Corintios. Ahí está. Segunda de Corintios 2.8. ¿Quiere que lea, Pastor? Sí, léelo, si ¿sí podés. Dale. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Ahí está. Al Señor de Gloria. ¿Por qué este, vuelve a hablar aquí eh, nuestro, um, eh, nuestro eh, pasaje del de glorioso Señor Jesucristo? ¿sí? El glorioso Señor. Señor, la palabra Señor es eh, Kyrios o Kurios en, eh, en griego. ¿Y por qué habla de justamente el Señor de la Gloria, como nos dice 1 Corintios este, 2:8? Eh, o como también nos habla Lucas, si lo tenemos a Lucas, capítulo 2, versículo 32. Miren lo que nos dice también este pasaje. Lucas 2, 32. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Tremendo, porque... Eh, la gloria, esa Shekina, ¿se acuerdan de la Shekina, esa gloria que inundó el templo? Es lo que define a Jesús. Por eso dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Eh? Lo que define es su gloria, su presencia. Y esa gloria tiene que ver más allá de su estado, eh, su estado eh, de, de, de humanidad. Su, la gloria del Señor... Era lo que los estaba definiendo a nuestro, a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, eh, cuando el pasaje que nosotros tenemos allí nos habla del glorioso Señor Jesucristo, nos tiene que este, poner a nosotros en, en un estado... Ah, me dice que se escucha cortado, este, Mariana. ¿Se está escuchando cortado? No, no debe ser por la, por la conexión. Ah, por su conexión. Bueno, entonces cuando me, me habla del glorioso Señor Jesucristo, me está hablando justamente de eh, su, su definición de lo que el Señor mismo es. Ahora, sigamos. Eh, dice: hermanos míos, no podéis creer y tener fe en, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin embargo, teniendo discriminaciones. ¿sí? Eso nos está diciendo el versículo 1. ¿eh? Voy a, a leerlos en la Reina Valera. Eh, y, lo, y me busco aquí porque si no este, se me complica. Dice, hermanos míos, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Eh, tremendo lo de acepción de personas. ¿Por qué? Eh, esa palabra, acepción de personas, es una palabra original, es prosopolmepsia, ¿sí? Y ahí les voy a compartir la pantalla para que puedan ver eh, este, el, este comentario que tengo aquí. Es un comentario exegético. Eh, se los compa lo comparto para que lo puedan tener allí. A ver, ahí va. Y así lo pueden tener este, mirando. Comparto. Eh, a ver si lo ven. Ahí lo ven. Dice, la palabra original es sí que viene de la expresión prosopom, lambanei que es la cara, y Lambanei que quiere decir levantar, o sea, que levanta la cara. ¿sí? Por eso dice, cuando hacéis acepción de personas, que le levantan la cara. ¿eh? Dice que es una traducción natural de la eh, frase hebrea nazapanin, que quiere decir exactamente lo mismo, levantar la cara de alguien en lugar de hacer que bajara la cabeza o que se le cayera la cara de vergüenza. ¿eh? Era hacerlo tratar favorablemente. Eh, cuando dice ahí, hermanos míos, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. O sea, sea sin un trato diferencial. Eh, podemos hacer la acepción de personas para eh, humillarlos o para exaltarlos. En este caso, era eh, haciendo este tipo de, de, de eh, proso, a ver si le veo bien, proso sí. No era una expresión mala, eh, era aceptar a una persona como si era una persona buena. Pero el problema, el problema aquí viene en que nosotros, como este, seres humanos que somos, solemos hacer una gran discriminación. Los versículos 2 al 4, que vamos a analizarlos ahora, dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Acá, fíjense que habla sobre este, los anillos de oro. Y nosotros hoy probablemente estamos casi en una misma situación de lo que se vivía allí en la antigüedad, en el, en el principio, en la iglesia primitiva. dice que las personas tenían este, tantas ganas de demostrar que eh, les iba muy bien en sus eh, finanzas, les iba muy bien en su estatus económico, que se ponían muchísimos anillos. Se ponían anillos, y dice que se ponían más anillos que este, dedos. O sea, en, en las dos manos podían tener este, casi 15 o 20 anillos. Y eso daba una, eh, una posición. Entonces, él le dice, si entra en vuestra congregación, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida. ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es una persona con, una, este, gran, con un gran estatus económico. Hoy también nos fijamos mucho en la ropa, hoy nos fijamos mucho eh, en el celular que tenga, nos fijamos mucho en el auto eh, que, que venga, la hermana, el hermano, ¿sí? y, y miramos eso. Y miramos y sabemos que su pasar económico puede ser o muy alto o muy bajo. Y en este caso dice: y también entra un pobre, vestido andrajoso. Y entonces, ¿cómo, cómo tomamos esa situación? Aquí la situación es bastante, eh, eh, bastante eh, paradigmática y bien este, exagerada, ¿no? Pero habla de esas dos posiciones. ¿Y por qué? Dice eh, Santiago, este hermano, este eh, apóstol, este pastor, Jacobo, dice, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿Por qué? ¿Y por qué solemos hacer esta distinción? Y aquí vamos a hablar ya de la clase dirigente de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque evidentemente, este, nosotros, si lo miramos solo desde el punto de vista económico, eh, al no ser eh, de alguna manera eh, sostenidos eh, por, por el Estado, nosotros nos autosustentamos. Y en, las, en, el, en el autosustento que, que tenemos, eh, todo ese autosustento viene por las propias colaboraciones de las hermanas y de los hermanos de la congregación. ¿Y por qué hay una distinción? ¿Por qué suele haber una distinción frente a las personas que tienen mayor poder económico? Sencillo. Son los que van a tener mayor posibilidad de aportes a las arcas de la iglesia. Este es un sentido que uno dice, este, pero tan así es, lamentablemente, pasa en muchas congregaciones que... Este, se mira un poquito más el estatus económico que el estado espiritual. Y esto es lo que nos está llamando la atención hoy, nos está llamando en el 2020, nos está llamando la atención Jacobo, Santiago, para que no hagamos distinción de persona. Y esto tiene que ver con nosotros como congregaciones locales, congregaciones autosustentadas por los aportes de los propios fieles, pero que vamos a tener que priorizar otra cosa. Y, y nos llama la atención justamente porque a, a todos, a todos, a todas, este, se nos hace muy fácil tratar bien aquel que tiene mucha posesión económica. Se nos hace muy fácil. Si somos sinceros, si no somos este, eh, un poco eh, eh, austeros en, nuestro, eh, en nuestra propia calificación, tenemos que decir... Eh, me gusta hablar con personas que tienen mejor pasar económico, porque seguramente me van a dar un, un beneficio, eh, con, con solo su amistad ya voy a tener un beneficio. Y esto es lo que está diciendo Santiago, está diciendo, miren que esto no lo tenemos que hacer, sí no lo tenemos que hacer, dice el 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿sí? Eh, yo creo que el señor vino para que nosotros tengamos justamente una misma posición dentro de, del pueblo de Dios. Y por más que eh, esto lamentablemente que está pasando, que pasó y que ojalá no pase, pero por lo que vemos va a seguir pasando, que esta distinción que hacemos eh, comience a, a, a menguar y que todos podamos tener el mismo trato, no importa nuestro estatus social no importa nuestro, nuestra eh, entrada económica ojalá que esto esté pasando sí yo creo que el señor nos está llevando a eso ¿eh? nos está llevando a que podamos entender perdón están escuchando porque me parece que se me a ver están escuchando sí porque pastor, me quedé aquí no qué bueno bueno se está escuchando, listo. Eh, ¿por, qué, este, ¿Por qué hablamos de esto y por qué crudamente aquí eh, Santiago nos lleva a esta reflexión? Y bueno, sencillamente porque no, eh, no es algo poco común, es algo en realidad muy común, y se ve muchísimo en diferentes congregaciones. Ojalá que no se siga viendo, ojalá que nosotros podamos reflexionar, sí, reflexionar y decir, este, la escala de valores no tiene que ver con nuestro estatus económico. Eh, la iglesia vino a ser un poco eh, el, el, el motivo de que todos puedan tener un mismo estatus económico, sí, porque imagínate que había congregaciones donde los siervos, los que eh, servían a sus amos, estaban dirigiendo la iglesia y los que venían a, a, a estar dentro de la congregación, este, a veces eran los propios, este, los propios terratenientes que tenían a, a, sus, a sus sirvientes sirviendo en la congregación. Y es, era tremendo esto. Y justamente la Iglesia, el Señor Jesucristo, nos vino a decir que somos en realidad uno, y, y, y no interesa nuestra, nuestro estatus económico. Yo quiero que eh, reflexionemos eh, como congregación, y que cada uno de nosotros eh, pueda, pueda ir mirando este, como eh, pequeñas actitudes, a veces en pequeñas actitudes. Nosotros este, no, no nos ponemos de acuerdo y, y menospreciamos a aquellos que tienen menos. Ojalá que eh, esto eh, se llegue a, a, a unificar y a cambiar. Bien, sigue el versículo 5. Ahí se nos sumó Flora aquí. Bienvenida Flora. ¿Eh? Que bueno, ahí ya, ya está en nuestra, eh, en nuestra sala de Zoom Sigue el versículo 5, dice Hermanos míos, oír ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo Para que sean ricos en fe Y herederos del reino Que ha prometido a los que lo aman? ¿Sí? Miren qué tremendo este pasaje ¿eh? A los pobres del mundo ¿Por qué? Me interesa de que nosotros podamos este, trabajar con este... Con, ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Por qué me interesa que podamos trabajar con esto? ¿Sí? Ahí vamos a, a, nuestra, a, a, a nuestro apunte aquí. Miren, eh, la verdad es que esto, este, este pasaje de, eh, de Santiago, lo que nos está haciendo es haciéndonos reflexionar de que la teología de la prosperidad, como teología única, no es correcta. Cuando hablo de teología de la prosperidad, hablo de aquellos que se suman a que Dios solamente nos creó para que nosotros seamos ricos en posesiones de dinero. Y esto no es verdad. Lamentablemente eh, hay una tendencia... Este, eh, un poco, y justamente por eso la palabra tendencia, este, que no nos lleva a hacer el balance en saber de que Dios sí ama a los ricos, y Dios sí llama a los ricos a, a, a su arrepentimiento, a su eh, compasión, pero Dios no desprecia a los pobres. ¿Y, ¿Y por qué hablo esto? Porque en nuestra situación, en nuestra Argentina actual, la mayoría de nosotros, nos estamos empobreciendo en, en, en cuestión de este, posesiones. ¿Por qué? Y porque estamos viviendo una crisis económica que nos está llevando a todos a, día tras día, dejar de tener este, un poder adquisitivo eh, eh, como lo veníamos teniendo anteriormente. Y esto eh, no nos tiene por qué eh, hacer sentir mal, ni decir, uy señor, nos estás castigando, sino que en definitiva es simplemente un paso más en nuestro camino del Señor. Y que deje de tener posesiones este, no significa de que Dios me está dejando de bendecir. Entonces fíjense lo que dice el versículo 5 en adelante. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre... ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, muy interesante este pasaje. ¿Por qué interesante este pasaje? Porque nos está colocando en posición y nos está diciendo que en definitiva Dios nos ama como somos y Dios eligió también a los pobres para que seamos ricos en fe, herederos del reino, herederos, coherederos con Jesucristo. Entonces, ¿qué, a, ¿a qué está apuntando todo esto? A que dejemos un poco esa falsa eh, teología que solamente nos hacía creer que el, en el Señor este, so, el, la, la única pauta de bendición es que tengamos más riquezas. ¿Sí? Esa es, es un poco la, la, la postura eh, del de pueblo de Israel, el pueblo este, eh, hebreo, tenía la postura de que la bendición de Dios se mostraba con la abundancia de bienes. ¿Y en qué se basaban? Y en que Dios bendijo a Abraham, que Dios bendijo a Isaac, que Dios bendijo a Jacob, y que su bendición venía y su bendición se veía en la multitud de su ganado, en la multitud de sus posesiones. Esa esa visión es correcta, pero es parcial, porque no todos somos llamados a tener una gran posesión en este tiempo. No todos somos llamados, porque si no, estaríamos llenos de cristianos fracasados, castigados por su poca fe, porque no tienen riquezas. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de predicar en el África? ¿Dejamos de predicar en las villas? ¿Dejamos de predicar en las... Este, eh, en, en, en las situaciones vulnerables, porque eso es una evidente falta de bendición de parte de Dios. Y eso no es correcto. Lo que es correcto es que tengamos un balance, sepamos que Dios sí bendice, sí multiplica, sí te este, da abundancia, pero también Él te trata en la pobreza. Y la pobreza no significa una este, eh, falta de fe tuya, ni tampoco significa una falta de amor de Dios hacia tu vida. La pobreza es simplemente un trato que Dios tiene sobre vos, sobre mí, sobre cada uno de los que estamos eh, en diferentes situaciones. ¿Y qué le decimos hoy a la persona que se quedó sin trabajo? Porque este, por diferentes situaciones se quedó sin trabajo, o tiene pocas posesiones o este, está viviendo eh, este, con, con, con muy poquito. Y entonces, ¿esa persona es una persona falta de fe si solamente nos guiamos por el parámetro de la bendición de, de, de la abundancia de los bienes? Por eso digo que la teología que solamente enfatiza en la prosperidad económica es una teología que, como mínimo, no tiene un buen equilibrio, porque el Señor habla... Y la Biblia habla acerca de los pobres, y los pobres también son benditos en Dios. Los pobres son benditos en Dios. Entonces, este, este pasaje nos tiene que venir bien a nosotros para que tengamos un poco de equilibrio. Y digamos, ah, si estoy pasando necesidad, probablemente sea un tiempo de necesidad, pero también sea un tiempo donde Dios también me bendice. Y no siempre la bendición va a ser en, en, en abundancia de bienes. Va a ser en abundancia de su palabra, va a ser en abundancia de su perdón, va a ser en abundancia de su gracia, va a ser en abundancia de restauración. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo nos estamos restaurando en fe? Nos estamos restaurando en amor, nos estamos restaurando eh, en, en paciencia. ¿Cuánto, ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo de Dios diferentes dones que en este tiempo se están haciendo realmente visibles y Dios está trabajando a través de lo que está haciendo en nuestras vidas. Eso independientemente de una este, eh, abundancia de bienes. Por eso, cuando nosotros miramos estos pasajes y, y, y, y miramos y decimos, este, el versículo 6 es bien duro, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, sí, y es muy interesante esto, sí. Y, y vos me dirás, sí, mira, tengo un problema con mi tarjeta de crédito y, y estoy teniendo, me están mandando este cartas, documentos, sí. ¿No es eso un poco parecido a lo que te está diciendo la opresión de los ricos que te llevan a los tribunales? Uy, y tengo un juicio por, por esto otro y la verdad es que justamente el rico va a querer tener más y eso es normal. Y vos, que sos eh, un hijo de Dios, vos tenés que decir, bueno, Señor, yo tengo que ponerme del lado de la cordura, de tu cordura, de la misericordia. Y tengo que decir, sí, Señor, en mi pobreza vos vas a ayudarme. Lo cual no significa que no pagues tus cuentas. Pagad tus cuentas. Pedile al Señor sabiduría, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar estrategias para salir de esas deudas el Señor te va a dar la estrategia para que tu nombre se limpie, el Señor te va a dar la estrategia para que puedas tener trabajo en este tiempo, el Señor te lo va a dar, pero no significa de que vas a ser un multimillonario, ni yo tampoco, no creo que ese sea el plan de Dios para tu vida, ni para mi vida, yo creo que el plan de Dios es que vos seas una mujer, un varón de Dios, lleno de su palabra, lleno de su presencia, lleno de su gracia, y si sí, vienen las bendiciones económicas, mejor. Pero si no vienen, tampoco es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que pueda ser su varón, su mujer, llamada para servir al Señor en este tiempo. Así que eh, esto creo que es un poco el objetivo de este eh, pasaje. El versículo 8 dice, Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacer ¿Sí? ¿Se acuerdan la ley suprema cuando el Señor Jesucristo habla este, con este eh, joven? ¿Eh? Ahí vamos a, voy a volver a compartir la, la pantalla ¿eh? de Elishwar. Y esa ley suprema es una ley este, que eh, está en el Antiguo Testamento y obviamente que también está en el Nuevo Testamento. Disculpen la... la este, la, la demora en, en esto sí dice si cumplís en verdad la ley sufre la, la ley suprema perdón sí eh, qué tremendo es esto ahora por qué eh, habla de el amor de Dios este a, o el amor al, al prójimo como a ti mismo ¿sí? esto es la ley regia la ley suprema que el señor le dio que le dio a través de Moisés a los israelitas y que el Señor Jesucristo también lo dejó escrito en el Evangelio. sí Lo dejó este, para que nosotros lo podamos tener. Dice, yo tengo que tener esa, este, eh, esa ley. Sigue diciendo el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados, y quedáis convictos por la ley como transgresores. sí eh, Creo que acá, a ver si... Leo bien en la, en la Reina Valera 60, creo que estoy en otra reina. Ahí está. Sigo. A ver, les leo. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos... Ah, está bien. Por la ley, como transgresores. ¿eh? Somos transgresores cuando evadimos la ley. ¿sí? Y ahí volvemos de nuevo al tema de la misericordia. Porque el versículo 10... Sigue diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Eh? Porque la, la ley es o todo o nada. La ley es o lo hago todo, o dejo de cumplir uno, y con ese, con ese dejar de cumplir ya soy culpable de todo. El versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el versículo 12 dice, así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, lo que me está diciendo Santiago aquí, Jacobo, es que yo tengo que ser tan estricto como siempre, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley Yo vine a cumplirla Y vine a hacerla un, un poco más dura Porque Él dijo este, no, este, no adulterarás Pero si miras a la mujer de tu prójimo Con lascivia Ya estás adulterando en tu corazón Entonces el Señor dice Yo tengo que ser mejor Que lo que era antes Y por eso Aquí Santiago Está diciendo, muchachos nosotros tenemos que ser mejores. Y está llamando la atención, está llamando la atención a los creyentes. No está llamando la atención a los que no conocen al Señor. Está llamando a nosotros, la atención a los que conocemos, a los que trabajamos, a los que estamos este, liderando. Nos está llamando la atención, está diciendo, tenemos que ser impecables, íntegros. Tenemos que cumplir todo. Y por eso el versículo 13 nos, nos lleva, y, y por eso es el versículo clave de esta semana, dice... Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El Señor Jesucristo dijo, este, con la misma vara con que medís vas a ser medido. Con, el, con, el mismo, este, con lo mismo que estás midiendo vas a ser medido. Entonces, yo soy muy duro. Yo soy muy duro con mis hijos. Yo soy muy duro con este, mis eh, con, con, con, con mis estudiantes. Yo soy muy duro con este, aquellos que lidero. Soy muy duro. ¿Cómo voy a ser medido yo? Con dureza. Con mucha dureza. Soy muy duro con mi esposo. Soy muy dura con mi esposa. ¿Sí? Soy muy duro con mis padres. Soy muy duro con mis hermanos. ¿Cómo voy a ser medido? Con dureza. Y esa dureza Lamentablemente, me va a impedir que yo pueda solicitar misericordia. Y lo interesante de todo esto es que termina diciendo este, este versículo 13: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿a qué quiero o a qué quiere llegar este pasaje? Y que en definitiva nos está invitando a todos a reflexionar. Quiere llegar a que tanto vos como yo, principalmente yo, pero vos también, vamos a necesitar misericordia. Vamos a necesitar misericordia. Porque te recuerdo, me recuerdo, que no soy perfecto. Y que en, en la medida de Dios siempre hay algo que me está faltando. Siempre hay un punto que no estoy cumpliendo. Siempre hay algo que no es correcto. Y entonces... Si yo lo traslado a mi manera de tratar a los demás, es como, ¿se acuerdan la parábola del Señor Jesús cuando este, hablaba de, de los que debían? Dice que debía al rey le debía este, millones y que le pide y, y le ruega, le dice, no, mira al rey, perdona y el rey lo perdona, y se va. Esta persona se va y el, a la vuelta de la esquina se encuentra con otro que le debía 100 pesos. Y este le, le, le pide, no, pero por favor, no me lo cobres. Y, y este dice, no, me lo tenés que cobrar, porque si no te voy a, este, eh, a sacar a tus hijos, tu esposa, todo te voy a sacar todo. Así que lo envía a la cárcel. Y se enteran los otros que habían visto la misericordia del rey con, este, con esta persona. Y se enteran y van y le cuentan al rey, le dice ¿te acordás al que le perdonaste todo? Ese no le perdonó nada al que le debía 100. Y entonces el rey lo manda a llamar y le dice: Mira, muchacho, ahora vuelvo mi, mi, mi juicio, vuelvo mis misericordias y ahora te cobro todo porque con la misma vara que estás midiendo vas a ser medido. Y así me dice Dios a mí. Y por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Y tanto vos como yo voy a necesitar misericordia. Vamos a necesitar misericordia. Así que por eso este es el, el, el pasaje clave. Y yo creo que este es el tiempo del de Evangelio de la Misericordia, el Evangelio del de Amor, el Evangelio de la Reconciliación. Este es el tiempo de este Evangelio. Es un Evangelio que a muchos les dice, no, pero es muy, muy, muy laxo este Evangelio. No, no, no, no es laxo. Es un Evangelio de gracia, es un Evangelio de perdón. Es un evangelio de decir, mira, te equivocaste, cometiste errores, te endeudaste. ¿Sí? Cuando hablamos de la tarjeta de crédito, hablamos de las deudas, hablamos de la falta de trabajo, hablamos de las diferentes necesidades, sí, nosotros que somos personas grandes, sabemos de que hemos cometido muchos errores para llegar a este estado. Ahora, ese estado que estoy yo en este momento, en ese estado el Señor no me juzga. Y el Señor me dice, si te animás, juntos salimos de esta situación. Si te animás, de la mano, vamos a salir. Si, si me crees, vamos a, a, a cambiar esto que está mal, lo vamos a cambiar en misericordia, lo vamos a cambiar en gracia, lo vamos a cambiar en perdón, lo vamos a cambiar en restauración, lo vamos a cambiar eh, en regeneración de tu vida. Y yo le creo al Señor. Y yo creo que el Señor está haciendo esto en nosotros. Y yo creo que esta palabra se, se cumple en vos y se cumple en mí. Que la misericordia vence, triunfa sobre el juicio. ¿Qué te parece si oramos? Este, te agradezco, le agradezco a todos los que están presentes aquí en el, eh, en el Zoom y agradezco a todos los que están presentes también en, en Facebook. Espero que no se haya cortado la transmisión de Facebook. La de Zoom parece que no se cortó, anduvo bien. Este, y agradezco que este tiempo sea el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón, el tiempo del amor. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a tener otra mirada, una mirada de amor. Este es el tiempo donde se van a acercar al Señor personas que despotricaron contra el Señor. Personas que se declararon ateas, personas que dijeron yo no quiero saber nada con Dios. Este es el tiempo donde el Señor va a estar trayendo a, a los que están lejos de él. ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir a, a, a esas personas? Si las recibimos con dureza, si las recibimos con juicio, si las recibimos con este, implacabilidad, esto va a ser el problema. Pero si las recibimos con misericordia, si la recibimos con amor, si la recibimos y le decimos Dios está... Frente a, a tu necesidad, Dios está obrando, Dios está actuando. Así que, si Dios está haciendo esto, yo quiero estar en, esta, eh, en este tiempo de Dios. Y si vos querés estar en este tiempo de Dios, ¿qué te parece si oramos? Si le decimos, Señor, yo quiero estar en la gracia tuya. Yo quiero estar en el perdón, yo quiero estar en la misericordia, yo quiero estar en el amor. ¿sí? Oramos juntos y le decimos, Señor, gracias por esta noche, gracias porque... Eh, nos permitiste estar en esta clase virtual. Gracias porque eh, podemos estar juntos eh, aprendiendo tu palabra, recordando, viendo estos pasajes que nos hablan tanto de ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no mirás mi posición económica, no mirás mi color de piel, no miras mi condición actual. Vos no estás mirando lo que soy porque vos estás amándome a pesar de lo que soy me amás, estás amando a mis hermanas, estás amando a mis hermanos, y Señor, viene una unción de gracia sobre nosotros, viene una unción de perdón, viene una unción de misericordia, y Señor, en este tiempo vos no estás juzgando, en este tiempo estás restaurando, en este tiempo estás regenerando, en este tiempo estás cambiando nuestra visión de las cosas, y nos estás llenando de amor, nos estás llenando de misericordia, nos estás llenando de gracia. Señor, en este tiempo donde muchos están pasando dificultades... Muchos están pasando necesidades. En este tiempo donde hay juicios que están viniendo sobre tus hijas, sobre tus hijos. En este tiempo donde hay este, diferentes deudas que se están ejecutando. En este tiempo donde hay necesidades económicas, donde hay necesidades laborales, donde hay necesidades habitacionales. En este tiempo, señor, donde la, la necesidad se está haciendo tan presente y estamos en una crisis económica financiera aquí en nuestro país, en este tiempo vos te estás manifestando a tus hijos como el Dios de la misericordia, como el Dios de la gracia, como el Dios de la restauración. Y Señor, no nos juzgas, sino que nos recibís con tus brazos de amor y nos ministrás. Y Señor, comenzás a cambiar, comenzás a cambiar nuestra visión de las cosas. Y Señor, nosotros te decimos que vamos a pagar las deudas. Vamos a pagar y vamos a, a pagar lo que estamos debiendo y lo vamos a hacer en fe, Señor. Y vamos a tener la provisión celestial, la provisión tuya, Señor, que... Aún en nuestra necesidad vas a seguir proveyendo el maná del cielo. Aún en nuestra necesidad, Señor, no va a escasear ni el aceite ni la harina. Aún en nuestra necesidad vos vas a estar trabajando, Señor, y vas a estar dándonos perdón, gracia. En este tiempo vas a traer a los hijos, a los padres, a los padres, a los hijos. Este tiempo es un tiempo de restauración, un tiempo de amor, un tiempo donde la familia se une. Este es el tiempo donde vamos a recibir a los que están desválidos. Este tiempo vamos a recibir a los que están desesperados. Este tiempo vamos a recibir a los que ya no tienen visión de, de, de vida, pero que vamos a recibirlos en amor, en gracia, en misericordia, en restauración, en fe. Gracias, bendito Dios. Porque nos estás preparando para un tiempo de una cosecha tremenda, Señor. Viene el tiempo de la cosecha. Los campos están blancos y nosotros vamos a cosechar lo que otros sembraron. Gracias Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por aguantar hasta casi las nueve de la noche. Hoy se nos fue un poquito más más largo, ¿sí? Que Dios te bendiga. Y nos estamos viendo eh, el sábado para eh, eh, tener este, el, el tiempo de, de evacuar las dudas con las preguntas. Eh, y, y bueno, muchas gracias. ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Le eh. bendiga, Pastor. Una tarde. Ah, gracias Isaura. Qué lindo verte, Isaura. Qué lindo. Gracias Ketty por estar allí. Firme, qué bueno. Besos. Gracias. Muchas gracias. Gracias Alejandra, gracias Edith, gracias María Laura que estuvieron aquí. ¿Eh? Qué bueno que estuvieron aquí en el, en el Facebook. Dios los bendiga. Cerramos gracias. esta transmisión y nos vemos. Gracias Delia. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Gracias. Bienvenida a nuestro grupo. Gracias. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el próximo sábado. ¿sí? Que el Señor los llene de su presencia. Chao. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Bendiciones, gracias. Chao, chicas, bendiciones. Chao, chao, chao, chao. Gracias, gracias por todo. Gracias, bendiciones. Gracias. Chao, chao, chao, chao. Gracias por todo, pastor.